Y ahora sí, recibimos muy cálidamente a nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Nos acompañan en este primer bloque la doctora Marisa Moyano, que es jefa del Centro de Lactancia del Hospital Noti. Y además estamos junto a y Lotti ella es magíster y además coordinadora del Plan Anidar de Damsu. Bienvenidas, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo gracias están? por venir. Gracias gracias. recibirlas. Un placer. Semana Mundial de la Lactancia Materna, un tema que hemos tocado varias veces en el programa, cuando ha sido la Semana Mundial también uh -huh. de la donación, de uh -huh. leche materna además. Es un tema que, que nos gusta refrescar y sobre todo... Eh, charlar cada tanto dónde reside la importancia de que los más pequeños durante sus primeros meses o, o año de vida eh, estén ¿no? en, en contacto con, con la lactancia. Bueno, la lactancia materna es fundamental para preservar la salud uh -huh. tanto de la mamá como del bebé e inclusive de la sociedad entera, uh -huh. ¿no? porque tiene beneficios para toda la familia. Eh, la lactancia materna es económica para uh -huh. el grupo familiar, sí. es ecológica, protege uh -huh. el planeta. Además de todos los beneficios para la salud del bebé y de la mamá. ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? <coughs> ¿Que, ¿Que tiene diferente el bebé que tomó la teta? Un bebé que toma la teta y lo hace en tiempo prolongado, más uh -huh. prolongado, digamos, tiene menor cantidad de alergias, uh -huh. menor tendencia a la obesidad infantil, <coughs> menor tendencia <coughs> a, a infecciones respiratorias, uh -huh. a, a todo un montón de enfermedades, ¿no? Uh -huh. Y la mamá, menor tendencia a depresión posparto, uh -huh. a tener cáncer de mama y de ovario, por ejemplo, ¿no? Muy Entre importante. otras. ¿Ya sé sí. que es recomendable que los chicos tomen leche materna? Uh -huh. ¿Hasta qué edad? Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda... Que la lactancia materna sea exclusiva hasta los seis meses de edad uh -huh. y luego se in incorpore la alimentación complementaria y la lactancia materna continúe más allá de los dos años, hasta los dos años Ámbito. o más. Muy ¿no? uh bien. -huh. Y la lactancia prolongada, bueno, también es un, un tema de, de debate aún, pero en realidad debería ser algo natural, digamos, concertado un poco entre la familia, uh -huh. dentro del marco uh -huh. de la familia, pero más allá de los dos años pueden amamantar las madres. ¿Con qué objetivos se hace la, la Semana Mundial? Digo, para, para reforzar qué conceptos, para darle difusión a qué tipo de información. ¿Hay, hay todavía desinformación en cuanto a este tema. ¿Ustedes cómo lo ven como profesionales que trabajan en este ámbito? Digo. Sí, sí, la verdad que este, la idea justamente es que se pueda, digamos, como celebrar toda una semana a nivel mundial. Estamos uh -huh. hablando de que más de 170 países en el mundo sí, ha celebrado esta semana. Eh, y con un lema muy bonito, sí que tiene que ver con esto de impulsar la lactancia apoyando y educando. Muy bien. Entonces, bueno, justamente este, eh, en esto que vos comentabas de la desinformación, por eso está tan importante este lema de, bueno, apoyar y educar si sí, es tan importante la educación para empoderar, para recibir información y para apropiarnos. Porque justamente lo que hablábamos con Marisa más temprano, eh, a lo que apunta también es a la llegada a la comunidad. Porque está justamente, si no muy enfocada en la persona que está amamantando en su bebé. Y este es extensivo a todas las personas que formamos esta sociedad, porque ahí es donde podemos apoyar y fomentar la lactancia. Sin dudas, porque si todos estamos empapados de este tema, cada vez se generan espacios, digo, bueno, en el ámbito laboral, por ejemplo, más cómodos para que la mamá tenga un espacio para hacerlo, en el ámbito de la educación, también mamás que están cursando, por ejemplo, carreras universitarias que tienen ese lugarcito reservado, también con la comodidad necesaria para poder amamantar a su bebé, digo, si se extiende a todas las aristas de la población y cada vez somos más conscientes de lo importante que es le vamos dando el lugar que corresponde Obvio, hasta exactamente, exactamente, exactamente. al cual exactamente este año un poco el objetivo es <coughs> eh, tratar de eh, que todos los actores se vayan involucrando porque uh -huh. siempre apuntamos a las mujeres a las mujeres y eso puede generar algo de presión en ellas uh -huh. para la hora de amamantar en cambio si nosotros fortalecemos esta red de apoyo y educamos a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas mujeres al salir a la calle, al regresar al trabajo, al enfrentarse con las dificultades que tiene amamantar hoy, entonces van a sentirse más acompañadas, más comprendidas, Ajá. y claro. probablemente esa lactancia sí pueda prolongarse. Ustedes saben que en Argentina tenemos bajas tasas de lactancia materna exclusiva uh. a los seis meses. ¿Y rondan por qué se genera eso? Bueno, hay muchas razones, hay varias razones, hay varios estudios que lo que, que lo, que lo explican. El regreso al trabajo es una de ellas. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Uh -huh. claro. Este, toda esta tensión, esta presión que recibe la madre, la falta de, de espacios amigables en los lugares de trabajo, uh -huh. eh, la falta de apoyo social, por eso este, surgen estas iniciativas este, que involucran actores de la sociedad, no, principalmente. Sí, no, y sí. así como sabemos qué es lo que influye para que sean bajas las tasas de lactancia, también sabemos qué es lo que lo fomenta. Uh -huh. ¿sí? Y dentro de las cosas que lo fomenta, está todo la, cuando la persona que está amamantando recibe apoyo de la pareja, de la familia, Sin de la no sociedad, aumentan las tasas de lactancia. Uh -huh. Entonces justamente por eso es que es tan importante involucrarnos entre todos, como decía Marisa, por entre todas las personas que podemos aportar eso. Es que sí, si bien bueno. es un proceso natural y biológico, el sí, hecho bueno. de amamantar no es para nada sencillo. Se presentan muchísimas complicaciones a la hora de hacerlo, entonces no, no creo que tienen que ser algo que sea subestimado, no como bueno te da la teta al bebé y listo, no te trae aparejado muchas consecuencias y tipos de complicaciones que mientras más sea cómodo y propicio el ambiente para Obvio, la mamá para hacerlo mejor sí, y le, cuanta le da su más mamá en ese sentido. y cuando más educación, disculpame, cuando más educación tenga la gente, no porque sí. muchos dicen bueno esta mamá le tiene que dar el pecho, dale el pecho a tu bebé, pero cómo hacerlo uh -huh. y entonces ahí sí empiezan a tomar relevancia también otro, otros actores del equipo de salud que uh -huh. no necesariamente somos médicos, psicólogos obstetras, sino promotores pericultores, enfermeros uh -huh. eh, agentes comunitarios que pueden apoyar la lactancia uh -huh. y aconsejar a una uh -huh. mamá en cómo es amamantar Chicas, usted es... Y, sí, uh -huh. Recién Noralí decía que son más de 170 los países involucrados uh -huh. en el mundo acá uh -huh. puntualmente en esta red de lactancia ¿quiénes están involucrados? Uh -huh. ¿cuántas organizaciones? ¿cómo funciona? No bueno, en realidad en Mendoza funciona una red de leche humana que está constituida por un banco de leche que funciona uh -huh. en el Hospital Lago Maggiore sí. y centros de lactancia que están eh, distribuidos en todos los establecimientos asistenciales, no, eh, hospitales, principalmente uh -huh. públicos y algunos privados también. Uh -huh. Y en esos centros de lactancia las mujeres pueden acercarse... De hecho, en la libreta de salud que Mendoza entrega cuando uh -huh. nace un niño, al final existe toda una lista de teléfonos Perfecto. y direcciones eh, a donde pueden llamar o simplemente acercarse uh -huh. eh, y resolver dudas de lactancia. Bien. Bien. Esta red de leche humana eh, permite que las mujeres no solamente resuelvan sus dudas, sino que se extraigan leche uh -huh. en condiciones de dificultad. Por ejemplo, en el hospital Humberto Noti, cuando tengo a mi bebé internado, y no puede ser amamantado entonces concurren al centro de lactancia y se extraen Bien. leche allí uh -huh. esa leche les es administrada a los bebitos uh -huh. que están enfermos pero si la mamá tiene excedente o otra mujer de Mendoza tiene excedente o digamos, está produciendo una buena cantidad de leche, puede comunicarse con estos centros y convertirse en donante de esta red de leche humana. De eso también provincia. es muy importante. Entonces, bueno, hace poquito tuvimos una nota eh, cuando fue la, la Semana Mundial de, de la donación de leche materna y si remarcábamos uh -huh. lo importante que es que, que la mamá que puede y, y donde sobra, bueno, que haya para, para otro niño que, que seguramente le está haciendo mucha falta. Yo quisiera sí. a eso agregarle que en realidad... En este excedente que se tiene o que se dice, no es tanto, o sea, son 12 uh -huh. mililitros por sí, día claro. que la persona se pueda extraer sí. y ya con eso marca una diferencia para un bebé prematuro. Uh -huh. Es decir, que cada uno en su casa se puede medir 12 mililitros por día de donación claro. y realmente marca la diferencia con uh -huh. evidencia científica, con estudios que se vienen haciendo, el NOTI viene trabajando también muchísimo en eso, este entonces por eso decimos de que en realidad está bueno esto informarse, uh -huh. en el DAMSU también estamos ahora como formando parte de lo que es la red de lactancia y, y queremos ser un centro recolector de leche humana perfecto entonces en caso de que tengan dudas están nuestros teléfonos disponibles está la posibilidad de contactarnos para Excelente. asesorar justamente. Uh -huh. Sí, de hecho bueno estamos mostrando allí en pantalla bueno la imagen que le que han asignado este año para darle difusión a esta campaña también todas las vías de contacto para que cualquier persona que quiera involucrarse cualquier mamá o eh, o futura mamá que, que esté un poquito desinformada del tema y quiera acceder a, a más data sobre esto, puede llamar ahí, su 0800, que allí lo vamos a volver a compartir en pantalla para que puedan salvar todas esas dudas. De todas maneras, esta iniciativa también a lo que responde es que iniciamos desde el Damsu, desde el NOTI, desde la Dirección de Maternidad e Infancia y de la Red, este, lo que sería la invitación a locales Amigos de la Lactancia. Ah, muy bien. bien. Entonces, esa difusión Perfecto. es hermosa, la verdad que hemos tenido una recepción este, de, lo, de, de lo más abierta posible y bueno, lo que les queríamos contar es eso, de que la invitación está a extenderlo a la comunidad. Muy Entonces, bien. en esos locales Amigos de la Lactancia, la iniciativa es, primero que nada ahora, convocar a todos los bares, cafés que quieran adherirse uh -huh y lo es muy básico porque en realidad es ofrecerles a las personas que necesitan amamantar a sus bebés un espacio tranquilo, cálido, sí, que se, un asiento para que puedan estar. Sí, claro. Este y alguna infusión gratis, Ajá. ¿sí? Puede ser este desde jugo, agua, té, sí, ¿sabes eh? qué, qué buena iniciativa, al menos yo nunca había escuchado no, que no, no, un local de comidas se, se autodenomine como eh, amigable, siempre vemos el pet friendly ¿viste? claro, que, que la mambo, la que, pero nunca vemos algo así, <risa> bueno, es que esto surgió ahora, en esta semana se está dando difusión, estamos teniendo la verdad que este cada vez más adherencia sí. eh, por eso también en ese 0800 en ese mail, está la posibilidad de adherirse a, los, a las personas que tengan locales y que quieran uh -huh. sumarse perfecto, estamos teniendo cada vez más recepción y después la idea también es identificarlos con este logo, que también lo veía que ah, lo pasaba sí. Sí. en lo tiene este pegadito. logo ustedes van a ver de que dice, aquí a pues damos la lactancia, entonces ahí es donde las personas que van, digamos, transitando, por ejemplo, por el centro, que puedan reconocer estos locales y poder sentarse, uh -huh. tomar una infusión este gratuita uh -huh. ¿sí? y sentirse mimadas por la sociedad. <coughs> Sí, ¿Seguro? justamente uh -huh. ese es el objetivo. Estamos Perfecto. Chicas, muchísimas gracias por esta visita, por, por la labor que hacen, sin dudas, es eh, muy, muy noble y súper necesaria para nuestra sociedad. Claro que sí. Y bueno, ojalá esta semana haya transcurrido con muchísimos éxitos y que bueno no se limite solo a una semana, ¿no? tal sino tal. que cada vez más personas de a poquito puedan acercarse Seguro. de manera voluntaria a, a toda esta información. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias por el espacio. Chao.